Tengo un nudo de gritos reposando dentro bañándose en las mareas de mi estómago haciendo el muerto está mirando hacia arriba Toma por catalejo el esófago Y observa mi boca con su mirada asfixiante Oprime mis cuerdas y desnuda mi voz de mí No reconozco quién hablar Mi loba me avisa y rugir la escucho. La tempestad se acerca. Me recuerda que soy pirata de mi antojo y que mi nudo no suelta. Ese timón sin buque. Porque hace de mi alacena su desguace. el vacío, el vacío, el vacío, el vacío, el vacío que ha ocupado en gramos lo equivale. Al escribirlo lo escucho, He propuesto peinar el nudo con mi pluma, sin despojar a las letras de sus curvas, que los pelos diciendo salgan uno a uno, lo que juntos dentro vuelven bruma, y al dar voz a cada uno, leer en alto sus misterios y liberar la copa del cabello.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 Y el vacío, el vacío, el vacío, y el vacío, el vacío, el vacío que ha ocupado, en gramos lo equivale. Y el vacío, el vacío, el vacío, y el vacío, el vacío, el vacío. vale Tengo un, un doce gritos